de Prisline emitiendo en directo como siempre ya sabéis siempre siempre en directo en esta ocasión estamos con Paola ahora Hola. se presenta que bueno el que vea esto y no esté suscrito que se suscriba ya mismo y le dé a la campana porque así en los próximos directos puede preguntar durante el propio durante la emisión los que lo estáis viendo luego ponerlo en los comentarios todas las preguntas que queráis que las intentamos responder todas bueno también deciros que lo que os decimos es nuestra opinión ojo no son recomendaciones disclaimer legal tema de hoy permiso por estudios un caso práctico que es el de paola que está aquí en madrid lleva seis meses vino con permiso por estudios lo cual le permite estudiar y trabajar a la vez vale vamos a hablar con ella pues un poco de los papeles que se necesitan de un poquito de lo bueno nos lo va a decir ella no voy a hacer spoilers y yo le voy a preguntar sobre los tipos de trabajo que hay y también os doy una novedad que a ella también se la doy a vosotros ahora sabéis que si podéis venir aquí por, con permiso de estudios y que podéis trabajar a la vez 20 horas a la semana luego cuando acabéis el curso que sea tenéis hasta un año podéis pedir un año que os dejan estar aquí buscando trabajo solamente que lo sepáis que eso es una gran novedad Gracias. ¿Vale? Que, bueno pues paola preséntate si quieres claro y yo que doy sí. un poco de difusión en redes sociales como estamos en live claro ¿vale? que sí Venga. hola espero que estén súper bien mi nombre es paola soy de bolivia les mando mucha fuerza a las personas que estén en madrid y a, también a las personas que quieran integrarse acá a este país tan hermoso que es españa yo vine hace seis meses aproximadamente para cursar una maestría en dirección directiva y coach así que estoy con la experiencia de vivir en el extranjero conocer nuevas culturas conocer nuevas personas españa me ha recibido muy bien gracias y he conocido pues mucha gente que está luchando por un nuevo futuro por un conocer y también hay que ser muy valientes para las personas que se están animando y que la están también acá en este país claro por eso hacemos estos vídeos que me gusta traeros casos reales vivos para que veáis la realidad que nos cuente todo lo bueno lo malo lo regular tengo un inciso, quiero hablaros del tema de Yo repueblo y lo de los Nies, os estoy respondiendo en los comentarios, ¿eh? luego si da tiempo en este vídeo, pues os digo también, os hablamos de ello, pero vamos a darle prioridad a Paola, ¿vale? Los que os digo antes, los que estáis ahora en el chat en directo podéis poner las preguntas, ¿vale? Que se las vamos transmitiendo. claro que o Intento sí. transmitirlas si da tiempo, ¿vale? Claro y que Si no, sí. luego me las leo todas que paola mmm, bueno diles primero a los líneas un poco cómo es el procedimiento tú lo has pedido viniste como turista y pediste aquí lo de residencia de estudios o lo hiciste en allí. ok no yo pues lo tramité todo desde mi país porque es un estar aquí y empezar los trámites primero que te tienes que acomodar tienes que asimilar tienes que adaptarte a la situación entonces yo recomiendo desde a ver desde mi perspectiva pero cada uno es libre de hacer lo que, lo que necesite eh, lo hice desde mi país. Busqué primero institutos, escuelas de business, universidades para becas. Eh, así que yo lo hice directamente desde mi país. También eh, pude averiguar muchos, muchos, muchos cursos, pero accedí a, a tener una maestría y con un porcentaje de minoría, como me dieron un poco de beca, pero la verdad es que hacer un máster es un poco caro acá. Son más o menos como 5 mil euros. Y, pero que te, te los hacen en pagos, pero igual es una inversión, pero es una maestría, ¿no? Para las personas que quieren sumar profesionalmente y también sumarse, no solamente profesionalmente, la valentía, los nuevos valores, conocer, adaptarse a un nuevo medio y no al, al medio que estamos, también es, creces mucho como persona, como persona individual, y tus valores, tu nueva perspectiva hacia la vida va, es otra cosa, yo la verdad es que se los aconsejo en ese sentido también qué papeles he seguido necesitamos para que si sí, los pasos los un pasos. poco así para la, uno que no lo sabe exacto el en, instituto, tu, en tu caso desde allí no exacto, desde, allí. desde allá vale. el instituto me dio un certificado para que yo pueda eso mostrar en la embajada española también necesitas certificado médico saber si no tienes ningún tipo de enfermedad para que tú puedas ingresar al país antecedentes penales también necesitas todo lo que es un, un seguro para de vida para que cuando tú llegues acá si te enfermas puedas tener acceso a ese seguro sí. claro que esto tiene pues sus, qué sus coste dos? tiene por ejemplo el seguro de salud, ¿no? de salud sí ¿no? mira para un año modo, para vamos. un año a mí me costó como 600 dólares dólares sí. para un año para un año pues me parece caro no, yo digo, cada uno da su opinión. Yo creo que hasta por 300 dólares al año, estoy seguro de eso, se puede hacer. Claro conseguir. que eso depende Según, del país, claro, de lo que se busque. Y, y una pregunta muy importante que nos hacen los prilines es qué tipo de estudios valen y dónde se buscan esas academias. Ok, ¿qué tipos de estudios sí. valen? Pues primero, Para. yo soy profesional, entonces yo estoy accediendo a educación superior, que es una maestría. Entonces ya depende de las personas que van a venir a, a estudiar acá, si van a venir a estudiar una maestría el tiempo cuánto tiempo vas a estar porque ten en cuenta que si vas a ingresar al país tiene que ser ¿Cuál es tu objetivo? Cuanto más tiempo mejor. Yo os digo lo que dice la ley. La ley dice que vale cualquier curso, bueno, de los autorizados, que son muchísimos, que son presenciales aquí en España, siempre que esa matrícula lleve a la obtención de un título, un diploma. Claro, entonces. Por supuesto. Claro, eso es el tiempo, que el tiempo podría ser, depende del curso, seis uno duran seis meses, un, un año, un año y pico, depende. Depende, depende mucho. Depende cada eso. curso. Yo os doy una novedad que acaban de poner, que es cuando tú entras así, que ya sabéis que mientras estás estudiando puedes trabajar 20 horas a la semana, ¿vale? Ya estás ganando dinero. Ahora le preguntamos eh, a Paola qué trabajos se pueden encontrar. Hay una novedad que es que cuando tú acabas tu curso y tus prácticas aquí en España, puedes solicitar un año que te dan solo para buscar trabajo. Fijaros qué buena novedad. O sea, yo acabo mi curso, hago mis prácticas, he estado, he estado estudiando, he estado trabajando, mis 20 horas, pues luego puedo pedir un año entero para buscar solamente trabajo. Y si en ese año no has encontrado el trabajo, podrías volver a pedir otra otra vez la estancia te matriculas en otro curso y puedes seguir si quieres claro que sí son novedades que os, que os transmitimos a día de hoy vale gracias que Paula más o menos qué coste aunque es muy variable ¿no qué coste tuviste tú de tu curso y, y que, de qué precio se podrían encontrar bueno por eso eso les, les pido que de verdad busquen con mucha mucha cautela que sean que, que... Eso es muy importante. Es muy importante, ¿no? Porque puede variar mucho el precio. Exacto, Teníamos una PRIXLINER que ayer le ofrecían por un dineral, Claudia, si estás ahí, y yo la dije, busca más. Sí. Y la di una página que no tiene que ver con nosotros, pero os la digo a todos vosotros, emagister.com. Ahí podéis hacer una comparativa de academias, sí. buscar precios. Y ojo, no, cuidado que muchas veces te meten presión. Te dicen, mira, si te matriculas antes del de día 10, pues antes del día 20. Eh, 20% de descuento y eso es para que no busques más y les pagues Exactamente. Yo os aconsejo nada de prisa, buscar con calma y con hacer calma. comparativas. Exactamente. Que ahorráis mucho dinero. Exactamente. ¿Verdad, ¿No? eso es. Tú sí. corrígeme lo que no No, sea sí, correcto. sí, es totalmente cierto. Claro. Siempre vayan con cautela, pregunten, averigüen. Este es un medio muy importante para poder esto gestionarlo de mejor manera, la importancia de qué lugar, qué lugares, y sobre todo económico, que a todos nos afecta la economía. Más aún cuando estamos en un país que no es nuestro. Entonces tenemos más gastos y repito, el acomodarse, el asimilar la situación es un poco de paciencia para todos. Entonces esto económico puede variar. Una maestría puede aquí costar desde 10 mil, 15 mil en los peor de los casos. Pero también pueden pedir becas, medias becas y puede costar 5 mil, 4 mil, 6 mil por eso depende 2000, de mil yo creo rebuscando no maestría rebuscando, algo más sencillo sí. también vale para cursos de cualquier tipo de sí. ideas, no tienen, tienen que, que ser maestrías sí, claro. tienen que estar atentos sí, sí. no sí. siempre tienen que y dan ser maestrías. facilidad de pago claro yo he visto algún caso que eran a lo mejor 200 euros al mes por, por que ejemplo no, que no era maestría claro por ejemplo pero oye y aparte de lo que te vale el curso también te piden un mínimo verdad para traer de dinero que tú puedas demostrar que te vas a mantener con ese dinero yo Así tengo es. entendido que son seis mil euros por año es correcto, tú lo sabes? De 6 a siete mil euros por año. Pero por año. yo hay eh, que tienen que ver tu cuenta corriente. Entonces tu cuenta corriente tiene que ser como que, claro, tú eres ágil. Sí, que no es que tengas que traerles el dinero en mano, ¿no? Exacto, que tú, no que demuestre, mire, yo tengo eh, estos ingresos o los tengo en esta cuenta y ya está. ¿no? Exactamente. Y que muchas veces no te lo. Bueno, sí, si lo haces desde el visado si sí te lo mirarán te bien. Te lo miran, claro. te lo miran. Es que ya sabéis que podéis hacerlo de dos maneras. Podéis hacerlo como lo ha hecho ella, desde el consulado. O desde mi país, desde o nuestro país, venir a España. O venir aquí, y cuando y estáis como turista y os quedan 30 días de turista, muy importante, que si no nos lo tramitan, te tienen que quedar 30 días de estancia ahí echar las solicitudes de aquí. Exactamente, pero eso depende de los 30 días, porque hay para cuando te dan la visa de, de turista, la visa siempre te van a dar por 90 días. Por 90, sí. pero tú has venido a lo mejor con. Dices, yo he venido aquí para estar 40 días. Ah, pues claro. Ahí me refiero. Claro, y también depende del país. Claro, yo sí aconsejo mejor hacerlo desde fuera, porque cuando vienes como turista te piden 90 euros por día que vas a estar. Como le digas que vas a estar 40 días, ya hay que... Que no es que tengáis que dar ese dinero, es traer... Pero demostrar es demostrarlo, lo que dice ella. demostrarlo... Sí, totalmente. ¿Qué consejos así le... Bueno, trabajos que se pueden encontrar, esos bueno, prácticos, que nos bueno, trabajo tú pues, rebuscando aquí en madrid no a como, día de hoy seis de, meses que llevo como, como dependiente en alguna tienda eh, de reponedora de mesera puedes encontrar hay tantos trabajos yo he dado clases de salsa así que te, también entonces pero es cuestión de cada uno de la actitud positiva que le pongas de la garra que le pongas de toda la que no te dejes vencer y que sobre todo pues hay, hay posibilidades, hay oportunidades, pero ya es de cada uno. Hay que Entonces, ser positivo. Hay que ser como eres muy tú. positivo. Muy como positivo. es Paula. Mira, voy a ir <risa> en el chat ahora mismo las preguntas que tienen relación con el tema. Perfecto. Las otras tomo buena nota, que las voy respondiendo o bien en comentarios en, los, en Instagram todos los días, en los directos que hacemos en Instagram, ¿vale? Para no descentrarnos. Por ejemplo, nos pregunta ahora mismo Gus eh, agua dice, si el curso es de seis o siete meses, de todas formas, ¿me dan un año para buscar trabajo? Sí, Gus lo único que te pide el Estado español es que acabes el curso aunque sea de seis o siete meses que acaben las prácticas que lleva ese curso ya. y cuando ya lo has acabado aunque sea de seis o siete meses te dan hasta un año para que busques un trabajo ahora eso sí ese trabajo hay cuidado ese trabajo sí que tiene que estar en relación con el curso que has hecho claro. mientras que el trabajo que haces mientras estás cursando el curso puede valer de cualquier cosa que es lo que está haciendo Paola. Sí. Eso, ¿verdad? Sí. Queda claro, ¿no, Prilines, Pero sí, aunque dure seis o siete meses el curso, cuando tú lo Pero muy importante que también hayas hecho las prácticas. Tienen que tener siempre prácticas estos cursos, ¿tú lo sabes? Depende. Porque yo tengo depende, esa depende. Duda. Si yo es una maestría, sí. Si es una maestría, sí. Y si es algún Bien. curso que tiene la, la, la parte práctica, pues por supuesto. Vale. Pero depende de. Que habrá eso... cursos que no tengan parte práctica. Vale. Depende de. Vale, no. Yo Es que yo me sé un poco la legislación. Vosotros claro, la cosa claro, práctica claro, y entre claro. todos. Pues si no tuviera prácticas el curso, deduzco que acabas el curso y tienes el, lo del año siempre, que lo sepáis. Sí. Ahora, si el curso tuviera prácticas, hay que acabar también las prácticas. Sí, por eso les digo, hay que buscar, hay que gestionarse y informarse, sobre todo. Así que no. Dice Claudia Edilma, gracias, bueno, gracias a todos los que comentáis ahora en directo y en los comentarios. ¿eh? Ah, y por cierto, aprovecho, por favor, ayudarme, Prisliners, os pido ayuda a todos. Me están desbordando los comentarios aquí en YouTube. No, wow. ya va esto. Claudia, respondo, respondo. Cuando veáis los comentarios, los que sepáis responder alguna pregunta, responderla. En el propio comentario, y así me vais ayudando, ¿vale? Porque Porfa. así entre todos hacemos inteligencia colectiva. Claro, Muy lo bien. que nos dice Claudia, por ejemplo, el invitado, nos ha dicho Claudia en el chat, nos dice Paola, digo yo, todos vosotros, ¿vale? Ayúdame a responder los comentarios, por fin. ¿Equipo, Leo, lo, equipo. Lo, claro, ¿equipo? claro, no, es claro, es que así sacamos mucho. Claro. Mira, Claudia Dilma dice, Luis, es mejor que aclares el término de curso. Acá en Colombia, el término curso es algo que de pocos meses, uno o dos meses. Una maestría es de 24 meses y un diplomado de cuatro meses. Gracias, Claudia, por la sugerencia. Claro. Sí, pero depende, depende, porque hay maestrías que son un año, hay maestrías que son de dos años, pero depende. Pero eso es en Colombia, tienen que ver, situarse ya es en. Es que España. ellos tenemos en todo el planeta. Claro, yo les entiendo. Curso, entiendo, cualquier cosa. Es lo que dice Claudia, podría valer una maestría, un curso de pocos meses. Un técnico, todo. Todo. Exacto, un lo técnico. único que os piden que esté aquí en España. Claro, no vale hacerlo online. Bueno, si quieren, pero si, si quieren venir al país, pues es presencial, entonces. Claro, claro, digo para obtener el permiso de trabajo y residencia. Claro. Por estudios. Claro. claro. Sí. Eso no vale. Bueno, que vale cualquier tipo de curso de los que se dan aquí, ¿vale? Pero claro, que la, la duración da lo mismo, da lo mismo. Hombre, siempre es mejor buscarte uno un poco largo, claro, porque te vienes a hacer un curso de dos meses. Casi no compensa, ¿no? Si la idea es quedarse luego, claro bueno, Aunque sí. bueno, podría legalmente Mira, luego tengo mi año para buscar trabajo. Claro, claro, eso sí de esto Claro, ¿vale? y hay que claro pedirlo. que sí que, Bueno, más cosas que les quieras decir tú Paula, que tú eres la experta y la invitada Si no me meto yo con todo el tema de Yo Repueblo y Enlí Que lo tengo preparado, pero yo doy prioridad a la invitada Claro que sí Bueno, yo otra vez repito Que sepan gestionarse bien Que hagan todas las cosas en norma eh, Madrid es un país, España es un país súper bonito, tiene muchas cosas positivas, se, se necesita mucha valentía para venir a estudiar y seguir formándose porque es, la formación te hace crecer tanto profesionalmente como persona y también te, has, te, te da una adquisición, te, estar en otra cultura te da nueva adquisición, te abre la mente chicos, es interesante cómo la mente se amplia y tú puedes conocer personas de todo lado. Pero sobre todo, gestiónense bien. Muchas gracias a Luis para, porque nos nada, da este. Esta a mí no apertura, me importa hacerlo, de verdad. Y <risa> esta aquí, apertura, nada. para que podamos conocer yo, a Yo os transmito lo que hay. Yo soy vosotros los que lo hacéis y los valientes sois vosotros. Porque fácil es daros la información, lo difícil Otra es, cosa hacerlo. es hacerlo. Que hemos tenido ahora en Instagram, que lo ha visto Paola en directo, está todavía. Lo que pasa que las 24 horas lo borran. Aprovecharlo en el Instagram de Pixline. Tenemos un live con José que acaba de llegar. Y está pidiendo la tarjeta roja. Verlo, verlo porque está muy interesante. Sale él y nos lo ha contado desde Bilbao aquí en Así España. es, así es, así es. Te transmito más preguntas que nos hacéis ahora en el chat, ¿vale? Relacionadas con el tema. Las otras tomo buena nota, ¿vale? Prislinas. Que nos dicen aquí, por ejemplo. Mmm, mmm, me ganan, ¿eh? Angélica Silva, estudiando. ¿Cuántas horas es legal trabajar? Angélica, 20 horas a la semana. Es correcto, ¿verdad? Sí, sí, Te sí. Te dejan sí. estudiar 20 horas a la semana y trabajar otras 20 horas a la semana. Y ese trabajo puede ser de lo que quieras, insisto, no tiene que ser nada relacionado con los estudios. Algo que tú encuentres, máximo, eso sí, 20 horas a la semana y puedes trabajar legalmente y todo legal. ¿Vale? Así y, es. y luego si acabas ese curso... Eh, puedes pedir un año solo para trabajar y ahí ya sí que tendría para buscar trabajo mejor dicho y ahí sí que tendrías que buscar el trabajo de lo que has estudiado claro. ese es un dato interesante a la hora de elegir el curso claro. verdad porque sí. hasta ahora dice bueno yo elijo cualquier curso con tal de ir allí pero ahora ya sí ahí tenéis una herramienta nueva yo os doy las herramientas Te, nos pregunta una también alguna página con un listado de lugares habilitados para estudiar naima mira yo os recomiendo no tiene nada que ver con nosotros pero sé que son buenos eMagister.com buscar en emagister.com, magister de cualquier lugar ahí tenéis comparativas de cursos con precios así, así es. que hay mucha diferencia vale cuando digo curso puede ser maestría puede ser diplomatura la, el término el que tengas exactamente pero ¿vale? solo que sea de amplio estadía ¿no? porque si no no no compensa claro. todos los gastos todo, claro que lo mejor es buscar es un cada, curso depende de claro depende cada uno por un curso económico que dure tiempo claro y, y, y que sea barato pero vamos, y no os dejéis presionar por las urgencias, que no hay ninguna urgencia. Claro. Que las academias os quieren que os matriculéis rápido con ellas para lo que no vayáis a otra, hacer primero bien la comparativa. Insisto, recomiendo magister.com. No tengo nada con ellos, ¿eh? Pero lo digo. Nos dice Angélica Silva, ¿podría valer entonces una tecnicatura de dos años, por ejemplo? Claro, claro, claro. Responde la tú. Claro que sí, pero tú tienes que si es si es tienes que ser técnico, necesitas hacer toda la parte de eh, homo homologar todo lo que es eh, si si no eres si no has estudiado nada en tu país tienes que homologar igual si has estudiado tienes que homologar absolutamente todo para que valga aquí lo que ha salido del colegio y así hacerlo como un técnico porque de un técnico terminas el técnico después hay un paso para la universidad y, si y tú no es quieres extender, homologar no Hola, ¿tú has homologado antes de venir? Es, que es muy complicado. Del... Rápidamente, así ya. Ya sé que cuando es un país. Depende de cada país. No, es que el hablamos de sí es complicado. Es complicado. Sí. Oh, es. y sí, mucho el papeleo. Mío, el pero es llevar papeles sí, es de un lado a otro no es, es, tiempo, es tiempo. Más es que nada, tiempo. nada es tiempo. Oye, nos dice Gus Paniagua, eso, seis mil euros al año es para una sola persona. ¿Cuánto es por pareja y si la pareja puede trabajar? Mira, Gus, eh, le digo yo parte o le dices sí, sí, tú. Sí, sí, tú. Yo, no, hombre, eh, mm -hmm. si tú lo sabes dilo tú, ¿eh? No, bueno, seis. yo digo lo que yo sé y ya, tú me correges. Bush, es, eh, es por persona. Lo que no sé si la segunda también son seis 6.000 o es menos. No lo sé. ¿Tú lo sabes, Paula? No, es por persona. Es por, es persona. por persona. Pero si claro. te traes a la pareja, también son otros 6.000. No, claro. Bueno, Eso es individual. No es sé. individual. Pero es que no sé. pero la otra no puede trabajar la pareja. Solo puede residir. Salvo que se, se matricule también. Claro. Y entonces ahí sí que te digo que serían 6.000 por barba. Mm. Pero mi duda es si ¿sí la otra solo viene a residir. Claro. A lo mejor no son seis mil y en menos, ¿eh? Os dejo la duda, que no lo sé. Sí, yo no lo sé tampoco. Pero vamos, si quieres que la pareja estudie eh, trabaje también, tendría que matricularse de un curso también. Claro. Si sí. no, sino lo que sí puede venir es residir. Y los claro. hijos también. Eso lo sé bien. Yo lo que sé bien no lo digo. Y lo que no, también os lo y digo. Claro. que quede claro. Dice, vale, yo, Sari, cuando vengas a Madrid, vienes en vivo. Oye, y el que quiera, mientras en Instagram, que me salude, PRIXLINE en Instagram, y vas, vamos saliendo en vivo, aunque estéis donde estéis, ¿eh? Que yo todas las tardes lo voy haciendo. Que en alguna página, nos dice Aima, o listado de lugares habilitados para estudiar, lo que os he dicho, emagister.com. Ahí busquen Así es. Y Ahí también hay en, en Google, busquen todas. También hay muchas Google. cosas. Hay muchas cosas, depende. Eh, Dicenme, yo hice una maestría online y concurso para una presencial, lo saqué, para poder trabajar. Qué bien. Perfecto. Que te vaya muy bien. A todos les tiene que ir bien. Hay que me hago un lío. El próximo invitado me va a ayudar con las preguntas. Perfecto. Le voy a poner también que esté, sí, porque si no, yo no puedo prenderme. Sí, Pero insisto, de verdad. luego me las leo bien todos los comentarios, ¿vale? Así y las es, del chat también. Así es. Es que estoy leyendo por un lado y ya hay quien más para abajo. Claro. A ver, Luis pregunta: Mi hijo está cursando tercer año de profesor de educación física. Quisiera terminar en españa sirve lo cursado hasta entonces miguel lópez nos pregunta yo creo que has respondido hace un momento pero díselo por si acaso que su hijo está cursando tercer año de profesor de educación física y que quiere terminar en españa que si le serviría lo curs cursado yo rápidamente le diría a miguel lópez que si lo homologa, ¿Homologa? sí sí pero no, no a veces hay la homologación por por partes solo, si no te homologan todo el grupo. miras ahí tengo un vídeo de eso. mira mirados el vídeo de la homologación de los estudios. Ahí os lo explico bien, ¿vale, Miguel? Ahí lo explico. Y cualquier duda me la ponéis en los comentarios. Rápidamente es esa. Si homologan todo el curso, lo que he estudiado ahora sí. Claro. Y lo que pasa que depende de los estudios, pues te homologan solo partes. Claro. Pero depende, en qué instituto, en universidad. ¿Hasta qué edad? Puede pedir visa estudiante, Sopa. Yo creo que no hay edad límite. ¿Tú conoces si hay edad límite? No, ¿Para no, pedir visa no. estudiante? No. no. Tú te matriculas de un curso de estos autorizados, que son casi todos, y no tienen límite. No, porque todas las personas quieren estudiar. Sí, sí, sí. Las maestrías, no, pero es muy doctorado. buena, muy buena pregunta. Sí, pero no. que insisto, que no tiene que ser maestría. ¿Cómo sí. nos ha dicho Claudia también que se llamaban? Eh... Es que me pierdo, porque es que aquí en España ni se sí, dice sí. maestría. Educación superior, educación, o, pero además que puede ser de cursos grade. sencillitos. Sí, sí, sí, sí. Hay una mosca por aquí. Eh, Os queda claro, ¿no? Ella va, me va a venir sola. ¿Tu has venido sola o has venido? No, yo he venido sola. ¿Y tenía familia aquí o no? Eh, pues sí, sí, sí tenía. Nos dice José Chiquitín, ojo Luis, estoy culminando un máster en Madrid y solo puedes hacer prácticas y no es fácil conseguirlas. No puedes trabajar en nada. Efectivamente, José Chiquitín, por eso, José Chiquín, perdón, si digo mal algún nombre me lo decís. Efectivamente, por eso he insistido que cuando el curso lleva prácticas hay que hacer las prácticas sí o sí para que te den luego el no. año de búsqueda de trabajo. Es muy importante esas prácticas. Sí, sí, por eso he insistido, José, y gracias por tu puntualización, que es correcta. Si el curso lleva prácticas, tenéis que culminar las prácticas. Claro, porque si no, igual no te. Es que nos dice que José, José Chiquín que es difícil encontrar las prácticas. Que en está ahora en Madrid, tú tendrás que buscar también las prácticas. También, ¿no? también, también. ¿Cuéntales sí. cómo sí, lo vas a hacer? Sí, sí. Mira, yo estoy buscando por muchas páginas, por InfoJobs, por, por muchas páginas. Pero las prácticas no te las da la academia que la has pagado, hay las pagaba y 4.000 euros con hacerlo. No, pues que buscar. Que buscar, pues, Oye, un inciso, los cursos de PRIXLINE no valen para esto, por eso puedo hablar con libertad. Sí, no sí, os sí. voy a vender ningún curso porque no os servirían para este tema. Pero en PRISLine le buscamos a la gente las prácticas. Ah, bueno. O sea, nosotros tenemos los cursos semipresenciales, la gente los hace y luego le buscamos un sitio para hacer las prácticas. Qué suerte. Te lo juro, eh. Y son mucho más baratos. Claro. Pero lo más lástima que para esto no sirven, porque nosotros no son presenciales y tienen claro. que ser presenciales. Pero claro. nuestras prácticas sí son presenciales y se las buscamos a los alumnos. Pero bueno, es un inciso. Claro, claro, no claro. Diles cómo estás haciendo, porque es un problemilla. Si luego te quieres quedar, ¿verdad? Sí, hay El que año. buscar las prácticas individualmente. Entonces ya, ya corre de cada uno. Pero pues nada, hay que seguir intentándolo oh. y ser muy positivos. Claudia, se me ocurre una idea. O antes de más porque tú ya te has matriculado. Pero sí. ellos buscar centros que os garanticen ellos la búsqueda de las prácticas aquí en Madrid. O en España, vamos. Hombre, sí. cuando nosotros vendemos un curso, lo primero que nos dice el que se quiere matricular es si le vamos a buscar las prácticas. Claro. Y lo hace. Pues ya, mira, ya, ya el vídeo, eso vale el peso en oro. Claro que buscar sí. Buscar centros en emagister.com o donde queráis, o en Google, como dice Paola, que luego ellos os busquen las prácticas, para que nos no pase como a José porque es difícil luego encontrar las prácticas y si luego os queréis quedar un año más buscando trabajo tenéis que tener completadas las prácticas si el curso tenía prácticas y otra idea que se me ocurre insisto es mi opinión el que el curso no tenga prácticas y Hola, creo ¿sí? que también te puedes quedar luego la no lo sé no lo sé eso tampoco es creo que sí pero bueno yo digo el creo una cosa ahí estaba sí es que no me acuerdo el nombre por no volverme a perder si sí puede traer a la familia sí la puede traer eh, tenemos una consultoría el otro día en instagram ya la habrán borrado de una chica de argentina bueno ya. un chico su marido sí, sí. aunque le dio vergüenza salir y salió su pareja sí. su marido vino aquí está en un curso está en implica formación no tiene nada que ver con nosotros 20 horas trabajando 20 horas estudiando y se ha traído a su pareja y a su bebé wow. legalmente qué lindo y le costaba ese curso 200 euros al mes wow. me contaba wow. claro no era una maestría Claro, claro. Pero vamos por, dar Pero toda, igual... por daros toda la foto, Prilines. Claro que sí. Más cosas, Paula, yo aprovecho y leo un poco más comentarios. Claro que Algo sí. que tú quieras añadirles de lo que tú quieras. A ver, pues, vale. eh, no sé, si quisiera responder alguna pregunta quizás. Ya les dije que la actitud es lo, es lo más importante. Necesitan certificado médico, necesitan antecedentes penales y todo tiene que ser homologado apostillado para que valga para España. No, sal, no no vale solo sacar en nuestro país y que no sirva acá en España, ¿no? Claudia Dilma nos dice que no implica si quedan las prácticas. Ah, qué bueno. Aunque eran un poco carillos, por lo que yo vi. Sí. Pero dan las prácticas. y es sí que es muy importante las prácticas. ¿En, pero en oye, no lo de te... si quieren hacer más. Si yo me quiero venir a España, me hago un curso de electricista. No, no, no, pero pues para sacar la visa de estudiante, que es ah, mi caso. Pero ah, vale. para, claro, si sí, sí. están las cosas fáciles para todos, para claro. Que... Si quieren eh, entrar al país como visa de estudiante, que es lo que yo he hecho porque estoy estudiando, entonces pues tienen que hacer todos esos, esos, esos pasos. Dice, Ahora, si ustedes están, están haciendo como turista mira, y después quieren pasarse para estudiante, ya es. Pero averigüen todos los requisitos porque es muy importante estar todo en norma acá. Nos dice Josué sí. Álvarez: ¿Puedo pedir por año, aunque el curso dure dos años y luego renovarla para el segundo año? Mi pregunta es por solvencia económica. Muy buena pregunta, Josué. Eh, yo creo yo creo que, que los seis mil euros te los piden por el primer año. Pero puedes hacerlo también, aunque yo creo que cuando la pides la visa ya te van a mirar. Eso lo sabes tú mejor, ¿no, Paola? Si tú, por ejemplo, es un curso de dos años. En el curso vas, claro. Porque el curso te, te, es que la idea de te él da él el certificado cuánto tiempo es. Claro, pero la idea de él es para ahorrarse el los 6.000. Entonces, yo creo casi ahí lo que haría, me buscaría un curso de un año. José, bueno, quien me lo ha preguntado, Josué. Bueno, no, yo, yo a lo mejor ahí la idea sería: me hago uno de un año y me matriculo por un curso de un año. Y luego, ya cuando estoy aquí, pido la renovación que te la dan fácilmente. Bueno, no sé, es que él lo hace, digamos, para ahorrarse los segundos seis mil Claro, pero ¿Es? eso tendría. Claro, mm, no lo míralo sé. en el consulado. Pero una idea sería que te hagas uno de un año y luego estando aquí, te haces otro, porque puedes pedir más luego. Claro. Visa de estudiante, ¿piden los documentos apostillados? ¿Nos dice José sí, Chiquín. Sí, sí, sí. De mi país sí. Pero averigua, por eso todos los requisitos, todos los pasos a seguir, averigüen. Cada país en, es el, distinto, el, ¿no? Cada consulado. Cada, claro, sí. cada consulado es muy distinto. Monix ceraux ¿Una FP se debe de hacer algún examen para matricularse? Una FP es una formación profesional. Es como aquí para temas más prácticos. ¿Tienen que hacer algún. ¿Algún examen? No, no, bueno. En mi para caso matricularse. No, pero tal vez en alguna universidad, en algún... Sí. El de May dura un año. Perfecto, May. Tenéis que, insisto, buscar los centros ya que os cobran, que os garanticen a ellos la búsqueda de las prácticas. ¿Vale? Sí. Pues ahí hemos sacado algo importante ahí. Sí. Porque si, si queréis luego pedir el año de... Que insisto, que esto es una gran novedad, ¿eh? que os estoy dando. Si pedid... queréis pedir luego un año solo para buscar trabajo... Si el curso tenía prácticas, hay que haber hecho las prácticas. Claro. Y como nos decís aquí, a veces es difícil encontrarlas. Pero yo os aporto, y Paola también, que hay centros que te las buscan, como Claudia nos ha dicho, de implica por ejemplo. Qué bueno. Dice May, y de 263 euros por mes. ¿Algo más que quieras añadir, señorita Paola? Ah, pues qué más quieres. Buena invitada, no? Prilines, ya la podéis poner bien luego en los comentarios. Sí, por favor. Y darle un like si os ha gustado el vídeo, ¿vale? Sí. Pues nada, que busquen, gestionen bien qué lugares para que ustedes puedan estudiar. Eso es muy importante. No a lo loco, al, al, al primero que aparezca. Lo de las prácticas y sepan bien qué quieren estudiar y cuáles son sus objetivos. Y va, y pues nada vengan con toda la actitud positiva para saber qué es lo que quieren hacer y cumplan sus objetivos que nada es imposible y que van a, va a haber mucho crecimiento personal y vénganse con todos los buenos valores alguna pregunta más ahora es algo digo algo de yo pueblo. venga pero escucha relacionadas sopa hasta qué edad se puede pedir visa de estudiante no hay límite de edad por ir rápido ya lo aviso sí, sí, sí. José chiquín gracias por las aportaciones a todos ¿eh? y insisto el que sepa respuestas que las pongo ahora mismo en el chat y luego en los comentarios por fin que si no yo no le abasto con todo eh. Luis señala que solo puedes hacer prácticas empresariales en empresas relacionadas con el máster no puedes, sí, efectivamente, es que es así, José claro, Chiquen, pero... es lo que estamos diciendo, las prácticas tienen que estar relacionadas con lo que has estudiado. Ahora lo que puede no estar relacionado es lo que estás trabajando mientras estás estudiando la teoría. Claro, claro. Y claro. el trabajo que buscáis luego en el año que os conceden si lo pedís, también tiene que estar relacionado con lo que has con la, estudiado. Con la, claro. Lo único que no tiene que estar relacionado es cuando estás estudiando la teoría, puedes buscarte un trabajo de 20 horas de lo que quieras. Eso es un poco el S. Y nos dice Ernesto Ruzman, ya la última, ¿vale? sirve el online máster de psicología clínica cursado en madrid por un instituto particular Ernesto. hay que ver si es un centro autorizado pero generalmente los online no te valen es lo que pasa con nuestros cursos de Prisline, no os valen porque tienen que ser cursos presenciales Exacto. nos decía el otro día una Prisline en la consultoría de instagram que su marido Iba allí a implica y le contaban las horas. El horario lo podía elegir él, ¿eh? Ya. Mientras fueran 20 horas a la semana, podía ponerse el cuadrante que él quería, pero tenía que estar ahí físicamente 20 horas a la semana a mm -hmm. estudiar. Claro. No vale un online. Claro. Eso es que por eso lo hacen, también. claro. Lo, si no me lo hago yo, de, me voy yo de Nicaragua el y Ojalá, ¿eh? Ojalá. Y esto pero cambiará, no ¿eh? Es esto siempre va a ir cambiando mejor yo os digo a día de hoy vale intento daros mi opinión escucha os digo algo rápido yo repueblo a ver qué es que esto de yo repueblo es como una página web que ellos por un lado buscan eh, pues eso gente que quiere repoblar y por otro lado mmm, pueblos pueblos que se apuntan a su página porque se apuntan los propios pueblos les habéis desbordado esto es lo que no entienden es de temas de inmigración ellos ¿Cómo? han hecho la página pues como puedo hacer una página yo paola o como lo puede hacer google pero de temas de inmigración no entienden entonces por eso piden lo del NIE. Yo os he dicho lo que os saquéis un NIE y ya está. Eh, hay unos consulados que te lo van a poner más fácil y eh, hay otros que lo ponen menos difícil. Más no. difícil, pero la ley dice, os lo he pegado en los comentarios y voy a seguir poniéndoslo, eh, lo que dice exactamente la ley. Y el link además y el formulario. No, que el consulado colabora más o menos es otra historia claro. yo os diría una cosa al que no le traten lo malo de esto es que el consulado te hace hacer una cola el que no tenga tiempo pero depende el que tiene tiempo el que no mira el que os voy a, no me gusta hacerlo pero lo hago el que tenga quejas del consulado que no le estén tratando bien que llame a la oficina del defensor del pueblo en españa vale que está os doy el teléfono el 34 914 327 900 lo voy a repetir Prefijo de España 34914 327 900. Es la oficina del defensor del pueblo. Si alguna en su consulado se siente que no le han tratado bien, que llame a la oficina del defensor del pueblo. Si no habéis entendido, le dais para atrás al vídeo y os quejáis. Veréis qué rápido espabilan los consulados. Porque es así, igual que el tema de la tarjeta roja, lo están. lo están arreglando también, porque en Madrid había mucho. Claro, si no nos quejamos no lo eso, pero que lo tiene que arreglar porque lo que dice la ley yo lo no estoy pegando. Claro que muchas veces dicen, no no. Ahora lo que os, si os digo una cosa para pedir el nie, se puede pedir desde fuera de España y desde España, pero el que lo pida en España, cuidado que tiene que estar bien. Miraos mirados ahora mismo el vídeo que vamos de hacer con un caso real en Instagram. No vale estar aquí que se te haya pasado el plazo de turista, que te hayas quedado, claro. e ir a pedir el nie. Ahí sí que no te lo van a dar. No. el nie lo tienes que pedir antes antes de que te venza el plazo de turista o como ha hecho el caso de instagram José. ¿vale? y ojo para, para hacer las, las, las citas hay I citas plan. que has, después tú pides hoy día la cita y te dan de las están de dos arreglando meses porque nos quejamos mes. al defensor del pueblo sí, y desde entonces... eso misteriosamente las están arreglando ah. no están agilizando ¿verdad? pero ojo Escucha, con eso. que sí que la, el que está en españa miraros el vídeo de la trampa de entrar como turista y eso, y bueno, y también otro dato importante, el que pide una tarjeta roja, esa tarjeta roja ya lleva un NIE incorporado. Mm. Ya está. Y otra cosa que os digo, el Yo Repueblo es un buscador de pueblos, nada más. Que yo Repueblo nos va a resolver. vamos, yo Repueblo no quiere saber de inmigración, ni entiende, ni eso, pero yo Repueblo es una herramienta más, no es más. Eh, os puede servir para buscar nombres de pueblos, pero también os puede servir el Google Maps o Google directamente, pueblos de menos de seis mil habitantes teléfono del ayuntamiento llamamos al ayuntamiento que nos pongan con el alcalde y que el alcalde nos diga quién nos puede contratar porque quien nos va a contratar no va a ser el alcalde tampoco va a ser un vecino o una empresa el alcalde es otro medio para llegar a ese vecino o esa empresa y por último os voy a dar se puso en contacto con nosotros el otro día unos representantes del gobierno de cantabria que es el que más está colaborando cantabria es una zona de españa muy bonita y están muy interesados en repoblar sus pueblos y nos dio un correo electrónico Apuntaroslo. cantabria emprendedores en plural cantabria emprendedores gmail.com francisco martín nos comentó que ellos están colaborando con el gobierno de cantabria para repoblar sus pueblos otra herramienta que os doy vale cantabria emprendedores gmail.com el trabajo duro lo tenéis vosotros Pilines. yo os doy la información pongo los invitados los que lo tenéis que hacer es vosotros efectivamente yo repueblo no es inscribirte ahí y que te hagan ellos el papeleo de claro. inmigrar no ojalá pero no ahora una vez que tenéis la situación regular sí que podéis optar ¿vale? y si no incluso saltándonos a yo repueblo que simplemente es una herramienta más la clave insisto es conseguir a alguien que os contrate a una persona en españa a una empresa en españa a una familia en españa que os quiera contratar entonces ya podéis repoblar o trabajar, ¿vale? Y os digo más, cuando alguien os manda un precontrato, como nos decía nuestro invitado de Instagram, necesitáis un NIE. Por eso el Estado está obligado a proporcionaros un NIE para que os puedan hacer un precontrato y os lo va a dar sí o sí. Y si no, queja al defensor del pueblo. Claro. Vale. La clave, insisto, no es el alcalde ni yo repueblo ni nadie. La clave es alguien en España que os quiera contratar, persona física o jurídica o empresa. Perfecto. Con eso se os abre todo, que lo sepáis. Lo demás son herramientas. Voy a intentar traeros un, una cónsula aquí, a ver si la convence. Sí, sí. El otro día me enteré que conozco a una. Oh. Desde que era pequeñita, no sabía yo que era cónsula. Uy, nada, a ver para traerla, pero la voy a intentar traer que os dejo para que no se enrolle paola añade algo más si quieres ahora me leo todos los comentarios pues nada que, que mucha suerte y que les vaya muy bien que dios les bendiga a todos y que nada toda la actitud positiva y que Exacto, positivo, positivo sobre todo, sobre todo y sepan gestionarse y amoldarse y hacerlo todo en regla siempre pues like si os ha gustado el vídeo, suscripción con campanita y que no esté y nos vemos mañana que todos los días a partir de las 6 de la tarde en adelante en Instagram en live, en vivo, hago la consultoría y siempre salís a alguno de vosotros. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, preguilinas. Chao, chao. Hasta pronto. Chao, chao.